Y ni, eh, ninguno de los legisladores han tomado en cuenta cuáles son esos, esos puntos que tiene débil la Constitución. Ay no, ya está bueno. Demasiada reforma y no se hace nada, como quiera. En los últimos meses ha estado en la palestra pública en nuestro país el tema de la reelección y sus posibles consecuencias. Claro que sí. ¿Por qué? Claro, queremos a Danilo que siga, para que venga uno a, hacer, a hacerle daño al país. Estamos con Danilo, que viva la reelección. Entiendo que no, que Danilo debiera de ceder el espacio a otro porque hay espacio para todos y ya está bueno porque esos son Trujillo, ellos eh. quieren una dictadura demasiado fuerte. Danilo tienen que sacarlo ya como de lugar. Las actividades políticas en favor y en contra han estado presentes, precisamente este fin de semana en la provincia de Duarte se realizará un acto de apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. No, no, no, no, yo lo que estoy haciendo es que quiten esa gente y ya, ya todo. Tampoco. ¿Eso perjudica al país? Yo no estoy de acuerdo que se reforme la constitución. ¿Por qué? Pero la gente que tenemos ahí dentro de... que nos están gobernando nosotros, hacen lo que ellos quieran con eso. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.